de youtube hoy vamos a jugar uno de los favoritos que se llama roblox super guapo wow. mira que bonito 40 Ah. Wow. ok, no se puede comprar que cuando tengamos los monedotes que están acá pues lo haremos ok, vamos a transformarnos en... ok, siempre me transformo en Marinette así que me gusta ¿Ustedes habéis visto el capítulo donde Marinette se pone así en una piscina de pelotas y cuando sale, se sale así sale así claramente eh, claramente este no lo tiene en un y no lo quiero tener claro, no. ok, voy a transformarme así a ver si puedo Bueno, la voy a poner porque ahí se ve el redondo de Marinette. Entonces todo el mundo, pues Coriria, tienes Marinette en realidad. Vamos a transformarnos porque, eh, porque no sale la parte de atrás. Esa es la cosa. <tose> Ok, no sé qué es. Ah, el Lucky Chan. El Lucky Chan. ¡Guau! Wow. Es que nadie entiende. Oh, hola mariquita. ¿Por qué tienes el nombre rojo? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué le estaba pasando? Sí, yo. Sí, yo, yo. Tengo cuando el alcalde me dé más para pagar, porque quien no sepa, aquí se dan dinero para que te puedas comprar cosas, chulitas, esas cosas, ¿vale? Entonces no sé dónde está esa cara. que estoy buscando? La de Yuleca no, porque no porque no me gusta, no voy decir que no me gusta. Aquí está la steca Gami esta una de no sé de qué persona que esta es de luca pavura pero no sé de qué esta es de Marinette pero no sé si habéis visto el capítulo donde luca se averigua la... la identidad secreta que es este luego él se convierte en él directamente hasta que es una mi misma que me gusta mmm, wow mmm, <risa> como si no, eh, si no, si no. me encanta Uh, es un de de The ladybug? de ladybug de <risa> estoy llorando de la risa, en serio. Mira, hay un balón naranja y, y un balón amarillo y otra lengua con un peinado que ¿eh? no me gusta nada, mi papá. Mi papá, digo. ¿Qué está pasando allí? Eh? Eh, eh, vale. <ríe> o sea que ya la vi y como que. <risa> ok Vamos a ver. Vamos a ver. birds Allí está la señal de. ¿Cómo se llama? De reina abeja. La abeja reina. Queen bee. Algo así. No. No. Eso es las lol. Y de hizo un vídeo que no se subió, claro, que no. Porque salió mal. Y no salió mal, sino que no cargaba el juego claramente. Entonces, pues, pues porque no, el juego no permitía. O sea, no es que no permitía. Es que había una cosa que no dejaba jugar, entonces. Ahora tengo miedo. <risa> okay, ya que hemos llegado a proyectar esto, pues ¿no? ¿Ya serían los poderes de Tiki esta misma? ¿Ya serían los.? Es que Marinette, o sea, Ladybug, esta misma, es la principal de la serie, por eso. Ok, hagamos como un, un gameplay. Y que Marinette. Se transforma, se transforma en anti ya o sea, sí, anti si sí, esa, pues esa se transforma en marines, porque en realidad ella es ladybag, es anti -back. ¿se entiende? Si no se entiende, me da igual, ¿eso qué es? Hacemos una cosa, bueno, nosotros vamos a hacer el, el yang. Y me acabo de encontrar otro alien. <risa> que no sé qué hacer cada mí, pero... Pues ¿por qué no? Ahora mira, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Sí, sí, sí. Mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. <risa> que, la divertida que me gusta es que descubre las identidades que me y ahí se ve la cara. Mira tu luz, se apa lloved, ámbaro. Estoy con un teléfono pues, por si acaso. porque, Pues porque sí. No, perfecto. ver si tengo a uh, antibag ah por cierto si he estado callada es que no pues porque es porque querido aquí uh, antibacteria antibacteria ponerme voy a poner este y esta antibag antibaggy antibaggy antibaggy adi ik. adi US. Gracias, alcalde, pero ah, no. Ahora, Ahora no, por favor. Ya estoy en un asunto importante. Es la Aunque no se conozcan, pero bueno. Es lo no, no, no mismo. Uh. A ver, don't... ah, no, otra vez no, no quiero entrar aquí. Vamos a ir lentamente. ¿Dónde está el gato este, ¿El bichito ¿Dice él? ¿El bichito No. Él le dice a Ladybug bichito. Ella le dice gatito o algo así. Yo creo que sí le dice gatito, alguna cosa del Sí, yo creo que sí es así. ¿Dónde está ese carnois, por cierto? la duda eso es lo que no tenía claro pero vea quiero ver esto creo que sí se lo que Es el Toma un arco. Toma un arco. Toma un arco. Me gusta mucho. Pero vamos a buscar a Marineta. Clara, tiene es el nombre? Ahora vamos a hablar por tel. Eso ya no. Sí, no. Vamos a hablar con el jefe, con el alcalde, y quítate marineta, otra marineta, de aquí. Voy a ir a hablar a otro sitio porque es, pues, pues, que, pues, porque se me traba la lengua. Mapaca, mapaca, no sé dónde voy. Bueno, antes no sabía dónde iba, ahora sí. Digo una cosa, no sé dónde voy, pero sí sé dónde voy, de todos lados. A ver, yo vi unos 20 euros aquí, aquí están. A ver. Dinero, dinero, dinero. <ríe> es como. Me no, voy a copiar un elote. <ríe> es como yo tengo dinero. si me dinero en área. Ok. Pues, pues porque, pues, ¿por qué no? ustedes habéis visto hace un poco la febrita un vídeo hace un clic luego hace un pum y lo que se hizo allí estaba la canoa de, de Lucas pues yo la voy a comprar voy a intentar comprarla por pues, porque me gusta no pues no uno de los primeros capítulos que yo vi y pues ahí ya me gustó a ah, que si preguntáis de qué es esto este es un episodio de las mentiras que cagamos en forma que de... nunca mi tío y eso pues ese, ese, ese es el <ríe> este es el camuflaje, esto es ya este es como o algo así, ¿no? chimena, ¿no? ah vamos a coger este llévelos, llévelos, llévelos. muy importante llevarlos, son muy ricos, claro que sí ok, voy a poner el carrito acá y que hago justo. Me mm, mm, mm, mm, Yo prefiero este. Que es como para darme una sorpresa a El día, ¿no? Como pues, después, por estos, ¿por no? Os muestro cómo se hace. Ah, ¡Oh! dale! Espera. ¡Pupu, pupu, pupu! Yo, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada Lo prometo Ahora voy a ir por el, No sé por qué, por quién voy a ir Pero Voy a ir por alguien Que no gusta muy bien Que es Aijian Pero también conozco A alguien que le puede gustar eh, A él eh, Yo creo que no Yo creo que Marienita mejor A mí mejor no Como que a ver, lo voy a poner acá. O sea, en la media plaza no. O sea, voy a ir a tope. Ahí, eso no es a tope, pero... Puedo ir todo lo rápido que pude. Porque mirad los detallitos que trae. Ahí se ve. ¡No, marineta no! Era Mariquita. No Marinette. Mariquita. Porque en realidad se llama Ladybug. Ladybug sepa U.S. es sepulubai oh no i want mi reclusión es como huelk a oh no i want me quedo toda pop ahora me voy a poner la page in. para que para que se vea que ya estoy tenida así que no me tienes hacer nada It's is a 20-20 Oh, look at here do, do, do. Okay. okay. Ok, Aegin va hasta así como así. Y ¿Qué? Sí, el no, quería hacer eso. Pues este es el amuleto que ella hace aquí, pero en realidad. A ver, sí. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Que vamos a volver a. Ya no me des, ¿vale? Soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, soy, Así que no me hagas... ¡Ay! soy, soy, <risa> Up, up, up, up. Que quiero ir con marinet Vale Quiero ir a poner eso Ok Garras, la Garras, Porque ahora Creo que creo que está ardiendo Vamos a la identidad. Pues porque no. Hola, hola, popa. Vamos a poner. Quiero. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, quiero yo, yo, yo transformarme en ese bicharraco Que tenía la nariz roja como una planta que tenía singular Todos los compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo solito se quedó Pero yo. Santa Claus bajo, ya digo más nada, y me va a tocar a mí. hablar porque estaba comiendo cuatro segundos hasta que comience la escena No nada, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Yeah. está cómo uh, se va a transformar si ya está transformada. Ahora mira. anti-bag hoy me voy a montar acá porque son de mis colores largo yo hoy leer solo el lácteo en verdad la gata, pero es solo de lácteo Bueno, mejor me voy. Esta es una mala idea, de estar aquí. Mejor, rena roja. ¿Qué si es esto de rena roja? Rena roja. ¿Qué está pasando aquí? Reina Rouge está en forma de Mmm, ¡Qué guay! Uh -huh. Ignoremos como que esos superhéroes están acá bueno. Tira por acá. ¿El qué haces aquí? Pues es que yo estoy viendo las vistas Y no sé por qué las estoy viendo. Si este es tu cuarto. ¿Por qué tienes eso que les da? Pues porque me gusta Ah. Vosotros ya sabéis que el bien? It's done more when Google, <tose> crack, ga